Los cabros están allá vistiéndose, y yo por mientras voy a... Nico de Ion, me, le dije que le quería comprar unas zapatillas para fijaciones y de paletía me las regaló, así es que... Gracias Nico por la motivación para que hagamos este experimento Oscar de Novena Racing me prestó pedales y me pasó estas cositas que hay acá Zapatillas... con Esto hay que ponerlo acá no soy un entendido en fijaciones, así es que las voy a instalar como me haga sentido. En realidad todo el resto de los cabros sabe un montón de fijaciones porque están casi todos calados. Así, esta va para qué lado va. ¡Taca! ¿Cuál es la punta para arriba? ¿Así? ¿Ah, sí, porque lo trato de usar lo más atrás posible para apoyarse y ir como con el centro de la gama, más bajo. Ah, tenía que ponerle esto. Sí. Y este lo puse al revés ahora. Centradita por ahí, me imagino, algo así. Siempre hay uno más al fondo. Voy a bajar primero con plataforma, porque no quiero funarle el día de entrada a los cabros. Creo que el efecto mental de tener las calas puestas <ríe> no es menor y tenéis que ser totalmente consciente que si te pegáis un porrazo, tenéis que mover la zapatilla así o así porque para arriba no sale, <ríe> ni para adelante ni para atrás. La última vez que usé calas fue como el 2003, en un estacionamiento me caí para el lado la odié y no la ocupé, creo que anduve una bajada en el cerro me pasé las plataformas y desde entonces no las he cambiado Me gusta porque son prácticas Pero hablan mucho de esto así es que hay que probarlo Y creo que estamos listos 20 menos 3 son 17 años andando con plataforma y nada más Hoy día vamos a romper esa racha Va a estar brutal Va a estar brutal <risa> Jurassic Park Qué lindo güey no sé cuánta batería gastaste pero te quedaste pegado todo este rato. Bol. Ya, esta primera bajada es plataforma. Mis zapatillas con mis pedales. Va a estar todo normal por ahora. Oh, oh el agarre está brutal comparado con la otra vez. Voy feliz con mi plataforma. No, no que no necesito más. Ahí me haría miedo tener que sacar la pata con la fijación ¡Oh, este salto está muy cuático oh raparrito no se me han movido los pedales voy jugando con mis patas tranquilo no me siento enganchado a en la bicicleta sin ninguna preocupación en el mundo ¡Oh! ¡Qué rico bueno. hay que ir a mirarlo? ¿Voy a parar tu a tirar? ¿Se tiró? Se tiró. Yo no, yo lo quiero mirar. Es re plano. ¿Hay alguien arriba? No. ¿No? lo tirar. Sí, me esperaría acá para ver que no me saque la chucha. Va a ser duro. Pero con fijaciones no lo voy a hacer, así es que. Voy. Bueno, salió limpiecito. No cae ni tan duro. Voy a esperarla amigo. Voy como en casa, si ya llevo tantos años andando con plataforma que lo interesante es a estar la próxima bajada. ¿Todo bien? Siento que es muy fácil irse pasado. ¡Oh! Cuidado esa curva. ¡Vaya <risa> Leo! <risa> <risa> Pésima, <idea risa> de... ¡Pésima idea ir detrás tuyo, weón! Lo que caché es que entré chezo pero salí pegando bien. Saliste pegando a fondo, sí. ¿eh? Estaba bueno. Estaba bueno, weón. Bueno. <risa> <risa> Uh. No me dan ganas de sacar los pies, pero solo pensar que uh, la próxima bajada no lo voy a poder hacer, no sé si me gusta. Ah, <ríe> oh, estas chicanas son brutales. Eh? Uh, uh. Oh, muy trabajo. Sí, es muy trabajo. Uh. Woo. Uh -huh. Oh. Ah, bien, las curvas como que fuera caminando. Trata de subirse al que Como si te abría, si te abría fondo y cerráis la rueda delantera, la trasera sigue. <risa> Vamos oh, tranquilito. Está bueno, man. Necesitamos un poco más de velocidad. No puedo creer que estoy... Ahora estoy a, a, recién dándome cuenta que la. Uh, se ha cortado. Uh, oh, otro cortado. Esta bicicleta es XL y se está metiendo arriba de todo. Las curvas, weón. Hay que manejar la delantera para que la bicicleta se meta. Y mis pies los tengo totalmente olvidados, no son una preocupación. Oh, qué rico. Está máximo. ¡Oh, cómo metí la rueda ahí. Me salió medio rookie. Uh. Oh, estaba sintiendo esas curvas. ¡Ah! Bacán. Grande, grande, cabrón grande. ¿Alguien que sepa de calas me ayuda con esta weá? Esta weá va a ser loquísima, weón. Las zapatillas. Acá están. Esto va a ser chistoso. Yo cómodo ando con el pie. Esa es la posición de mi pie. Ahí es donde tiene que quedar la weá. A esa altura, ¿cachai? ¿O no? La cara tiene que quedar a la altura de tu metatarso. <risa> el metatarso. El metatarso. <risa> yeah. ¿Qué, ¿Qué le estáis haciendo ahí? Viendo para qué lado... Llegado, la a tirado ¿Ha llegado, para eso? Yo parado voy así. Como un poquito para afuera, pero un pelito. Zapatitos nuevos. Zapatitos nuevos, esta va a ser una locura. Bajé sin, ni, no saqué pata en toda la baja. Eh. Para meter en la no, no, me que la psicológica esta me... trata de sacar o no sacar pata. Sí, con esto no significa que no la haya podido sacar. De olvidarte que andéis con Y aprovechar los beneficios. Nada más. Es un juego de cabeza. Sí, es un juego de cabeza todo el rato. No tengo... ¿A dónde dejé las allen? One? Oh, está apretado. Estaba seco. Mmm... Sí quería por andar en bici cuando Ahí estos salen siempre para atrás. Ahí está. Después ya no tengo que subir Oh qué loco bueno. Mira alguien me graba un poquito cómo es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Está pasando que ya son mis nuevos pedales y ya estaba. Van a hacer... ¿están apretadas estaban para hacer mis nuevas zapatillas para esta bajada. ¿no? Tenéis que ver si el pie está queda como... en la posición que tú pedaleas ahí normalmente ¿no? ya, perfecto y sujétate la camioneta ¿verdad? la primera costos, ¿no? yo no, de hecho la suela es más dura es ah, y eso es lo otro, tenéis que apretarla igual un poquito para que no se te levante el talón ah Don, por ya eso no el, puedo andar como skate. Por, por eso, no, por eso el velcro de la ION pasa por todo el empeine de tu pie ¿po? para que le deje un aprete seguro si te caís, tenéis que al tiro tirar a torcer para el lado que sea. ¿Por qué? Para que se desconecte la cala o no. Es que es intuitivo, ¿Sí? la cuestión es como que sale solo el pie. Pero es que tú, que ya lo has hecho varias veces, ¿y yo no. Créeme que después de un porrazo lo vas a hacer intuitivamente. No, no, no, pasemos, no pasemos por ese proceso. <risa> ¿Anda ahí and con plataformas? Toda la vida. Ay, ¿qué te digo por usar eso? Quiero probar cómo es, que tanto hablan de la base. Y justo hoy día. Este día. No puede ser en el mega especial. <risa> no, pero madre, la primera baja me va a tirar tranquilito. Pero ya me siento totalmente fallito, distinto güey. con esta suela dura y esta zapatilla apretada. Esto no, sí, no es güey. muy normal para mí. Igual tan buena esas zapatillas, weón. ¿Eh? Ya, 40 mucho 40. rodeo. Mándate arriba de la yegua, ¿no? No, vamos pues si esta después sedita o se dedica <risa> rápido. Oye, mucho rodeo. Se sube de arriba ¿no? para ver qué se siente. <risa> ¡Ah, la primera! ¿Y se mueve todo eso? Sí. ¿Laura? Sí. Buena. Esa es la flotabilidad para que no te caigas, po. Porque imagínate, le pegáis a una piedrita y no tiene esa flotabilidad. ¡Pum! Saldría el pie disparado para el lado, po. Tírate ¡Ah! allá, po. No. Oh, no es fácil sacarla. Suéltala, po. Suéltala. Literalmente de la... De la, de la... No. la izquierda está muy... la derecha está bacán. La derecha como que me da confianza. La izquierda está... ¡Oh! Dura. ¿A dónde se regulan? Sí. Prueba a ambos lados del pedal, sí, pues ah. ah... Sácale unos cuatro, ¿no? Eh, una regulación por cada lado. Sí, po. puedo probar este de primero? Este está bacán que otro lado Como que tengo de agarrarme a la camioneta, tengo susto ¿lo? Está mejor, le, le sacaría quizá un clic No, déjalo ahí, que arriba de la bicicleta es diferente Ya, sí, buena idea Hay mucha más presión Ese, está lo mismo Este le este sacaría uno, sí Ya Oh, qué locura va a ser esta, weá La bici pega como oh, la diferencia en la roca, y weá, así no. ¡Fantástico, hermano. ¡Fantástico! La curva Ahí sí, canal, ¡Exquisito! Pero... ¡Ahí sí! Dime que se siente calar... ¡Ay, que era un parecito! <risa> <risa> ¿Qué se siente? Ya, no, a que... mitad del porrazo me es acordé calar. cómo se saca. De decir, ¿por qué no sale mi pata, ma, weón. Anda en legal. bici, vaya, <risa> nomás. ¿eh? Y antes de parar, antes de parar, recuerda que tienes que sacar el pie. ¿Pasa un cambio más liviano? Vamos, vamos, vamos, tení un cerro entero para probarlo Trauma, trauma, trauma, Ya, vamos Disculpen la demora chiquillo La voy va a echarle a la cala, esa nueva va a molesta Y de repente que si sacáis la pata y volver a meterla como que no la han encontrado Cuesta clipearse de una o no, de repente veo a los locos medio complicados metiendo el pedal Viene con un Ah, Ah, weá y la verdad <ríe> Suena metal. Vamos okay, que peludo, ahí. Vamos a ser una locura esta. Va. A ver, una vueltita. Voy a hacer caballitos con los pies planos. Bro. No es fácil volver a calarse, yo casi me caigo para el lado. Bro. Sacarlo para volar es medio loco. Tenéis que volar el pie. Esto va a ser toda una experiencia. Olvidarme que tengo la cueva. No puedo parar de pensar que tengo la cueva. Como que se mueven un poquito de lado a lado. Fue como cambiar la posición del pedal bien, acá me empieza a asustar la mano. La verdad, si no pienso en sacar la pata, no estoy ni ahí con la pata Si quiero sacar la pata, tengo que pensar rápido Me siento más elegante andando en bicicleta Ya para el porrazo, piensa que tenéis que torcer los pies, sacar los tuyos para afuera Oh, es loco, güey Los pies planos, güey Voy a bajar la cola de la bicicleta en los saltos como nada. Está, raro, está entretenido, no sé si me vuelve loco. Tengo una preocupación extra y en este circuito no se nota tanta la diferencia. Oh. ¿Qué toca? Ah, el gap. Pensaba no tirármelo con calas, pero igual. No, filo, filo. Hoy iba feliz. Sí, sí. Es el, el loco, pero iba feliz. No sé si quiero tirarme saltos con el riesgo de caerme aún. Voy a grabarme no, yo también. <ríe> oh, cala, difícil de poner. Uh, que me costó sacar esa. Es que está ahí estáis haciendo un tirón para el lado y es así, ¿no? No, lo hago así. No, estaba ahí haciendo así. ¿Para arriba? Sí, pues, si así. Ah. La rodilla iba así. Presión y para abajo. Después va a ser una costumbre, así lo hay a hacer de forma sola. Es para abajo. Claro, la estoy tirando para arriba para sacarla. Es para el lado. lado. Es para el lado. ¿Es pa lado no? ¡Oh! <risa> <risa> Tembló el piso, cachaste. El de casa, cachaste. <risa> oh, caído corto, pero corto, feo. Es verdad, no podéis caer ahí. Tenéis que llegar. Vamos, no va. <risa> Pedale blanco, porque qué sos blanco? <risa> ¡Ah, no puedo poner la cala, ahí está. Este que la poner la cala si ¿sí es el drama, po, Sí, no, y la estaba sacando para arriba, la tengo que sacar do, eh, torciendo. Para el lado nomás. Y sí. para abajo. Ahí, pues. Po, sí. Para ponerla, para meterla es donde hueá, Hay que tratar de achuntarle. No. ¡Ay, oh, puedes tirar para arriba los pedales! ¡Ah! Oh, concéntrate, no quieres un escorpión ni un porrado. Oh, mi confianza. Oh, mi confianza está un poquito dañada. No sé si sigo haciendo. Uh, los mismos movimientos que con los pedales, pero. No, siento una ventaja, este circuito no es muy pasapateado, así que me no siento una ventaja brutal Y siento que voy bajando mucho más despacio de <ríe> Seamos bien sinceros Ahora sí viene el gap Me lo tiro, tengo espacio para pa acomodarme uh. <ríe> Muy bien Ah, oh, ¿Por qué? Oh. ¿Cómo venía? ¡Fuerte! Dale Victor, a fondo No, no pedaleó que no se te derrape en esa curva. ¡Pégalea! Ah, no, el taca. Vos dale. <risa> Como retumba el piso, weón. Te fuiste pasado, sí. Como caíste bien igual, wey. Pues? Vos lo caleta, cayó más blandito. Atento arriba. Ahí viene. ¡Pégalea! Ah, pasado, bueno, weón. Me mató cambio de clase <risa> Saliste, bueno, Caíste un metro, metro y medio, dos metros pasado. <risa> le, le expliqué muy bien a los cabros. Ah, tu Te, eh, te salió bonito. Que, un mutante sí. Me mandó cambio. ¿Quién va? nomás chiquillo. Uh, perdón. Estoy concentrado en la... Oh, ahí se me podría haber salido la cala. Le pegó un tiro medio cuático. Uh, no me acuerdo del circuito. Uh, uh. Siento que a veces que iba haciendo presión con los pedales para otro lado. No me loco igual. Y me costaría mucho sacar la cala si es que quisiera. Esa es mañana Es súper para esta ladera weón. Marte la Uy oh, como me calo en tan poco espacio weón. nomás. ¡Ah! <risa> no sé si estoy en no, no estoy encalado. ¿En ahí me calé. Siento que ahí llega unas posiciones en las que se me podría salir la cala pero no ha pasado nada todavía. No voy a creer que este tren se meta en estas curvas. O tengo versus una persona que esté como más nivel, más principiante, tengo la ventaja de que no soy bueno para sacar las patas. No llegué. Y, o sea, saco poca pata. Entonces no tengo que calar y descalar tanto. Para principiantes yo lo recomendaría plataforma. Bueno, bueno, si pedaleando hacen que los platos ovalados no se echen tanto de menos. No hay tanto punto muerto. ¡Qué bueno estuvo, weón! oh, Me cuesta todavía. ¡Quiero mis zapatillas! Quiero andar en bicicleta. Vamos a seguir explorando esto en la casa. En los senderos de allá cerca. Entonces, ¿me necesito... Ya eh... vayan. Muy bonito y todo, pero ahora a disfrutar. De la <risa> Nada de experimentar. Queremos andar con mis zapatillas de bien hip hop, bien sueltas. No, pero había partes que decía... Sí, ando con algo en la cabeza que no me deja tranquilo como por el momento del porrazo. Sé que no estoy preparado para el momento del porrazo todavía. En cambio con esto yo salgo volando. Nomás. Aparte que la, la pista no tiene mucho zapateo. No, esa, pura curvita... esa pura curvita que sentí que lo... iba con los pies así nomás la vi, la rueda trasera lo mismo. Las calas deben ser brutales para rigia Con la rueda trasera flotando. Debe ser otro estilo de andar en, en rígida. Salado, <risa> <risa> Oye, eh, cuidado con tu rueda, vela. Ah, la eh, ¿Tú de la. Bien, uh no, Dale. ¿Seguro? Aquí te la Cuidado, de qué! que está atrás tuyo. Pero estaba todo, ¿Todo un que el video. No, no, está, no está, está, está, está todo bien, bien. Enamorado, sí? ah, ah, Este de acá al lado, mira eso, vez. ¡Impresionante! Ah, ah, ah. ¿Cuántos años tienen estos árboles? 100, los chicos. Y lo enorme. Más de 400, 500, pues. Y esos gigantes 900 años. ¡Oh, ya! Pues. No te creo. ¡Oh, cáchate! ¡Qué la cascada! ¡Oh, hermoso! Detrás de las nubes hay volcanes. Ahí hay uno. Sí, ese es el mocho. ¡Vaya, acá! Bueno, vamos a andar. Vamos. Vamos. A lo, que vinimos. a lo que vinimos. Se me cayó un guante, weón. Se me cayó un guante. Se me perdió un guante, weón. <risa> me guante, estos son los que más me agotan. Tenía que pasar en algún minuto. Ah, a yeah. oh, recostar con plataforma. Bueno. Ajá. Dale, taca. Este es un artista. Cómo me la en cualquier minuto. Uh. Bola, ¿no? bueno, bueno. Oh, bueno, la tierra está acuática. Uh. ¿Dónde hay, hombre? Oh, qué increíble el agarre. Bueno. ¡Brutal! ¡Qué bueno que estoy con plana forma. Uh. Qué pasa ¡Vamos! ¿Cómo ¡Vamos! ¡Vamos! Corte. Pero Corta. aquí <risa> <risa> encarnala, <risa> weón. <risa> <risa> encarnala, weón. <risa> Maravilloso. Maravilloso, weón. plano. <risa> Brutal. Se ha secado esta parte. Se ha secado caleta. ¿Sí? sí, estoy perfecto. Antes que lleguen los cabros para no molestar. Está derecho esta vez. Uh! Oh, ese salto es peligroso. Me voy siempre tocar la curva. Oh, como suena Frenar antes, para asegurarme de ir en el sendero. No me lo sé muy bien. Qué rico, weón. Bueno. Uh, venía el gap. Ah, se me olvidó totalmente. Qué brutal. Oh, en cero va salir. Sigo, sí, uh. uh, casi la pierdo, uh, uh. Oh, barro. uh. esta parte si te salí, está muy carnaza Uy, cansadito ya. Me metí a la saca. Oh. Hace tiempo que no me... Oh, no me motiva con la baja Fondo. ¡Ah! Piernas de lana vienen los switchbacks. Aún dejé mis manías de freno un poco larga. Me lo estoy lamentando un poco. Creo que prefiero estén más corto. Se me taparon los oídos, escucho muy distinto a mi voz. Vos. No se habla. Oh, esta vuestra brutal. Oh, back. Oh, metiendo el tren, me metí pésimo. Ahora la cierro. Te abrís caleta y ahora te cerráis con la delantera un poco. Y la rueda trasera tiende a derrapar en la parte de adentro de la curva, mi voz se escucha muy chistosa, hoy Oh, trae saliva. Ahora vuelvo a escuchar por el oído derecho. Estoy medio bruto con los frenos en los switchbacks. Más suave todo. Ahí. Está mejor. Cortadito. Oh, cortadito. Qué brutal. Oh, este estaba de bici acuático, ya no me puedo cansar más. Bueno, nomás. Me voy a traer por acá abajo, nunca lo he hecho. Contra peralte de roca. Le, si puedo le dejo de meter freno trasero o sea delantero a la curva aquí y sigo con el trasero la, el delantero es el que me juega la maniobra pesada contra uh, contra la ah, la potencia de los frenos o sea la modulación mantener más freno trasero en las curvas te permite ir más estable ya estoy llegando abajo, weón. ¡Wow! ¡Uf! ¡Oh! El contraste es nulo. ¡Oh, burra! ¡Antebrazo, pues, weón! ¡Oh! ¡Uf! Igual me iba creyendo el cuento. <risa> ¡Vamos, qué rico! ¿Qué tal mi peinado? ¿Me caí? Se me olvidó que me había caído. Uf, ¡Brutal! ¡Brutal, brutal! ¡Oh, estoy haciendo un estado brutal, brutal, brutal, brutal!